En este vídeo mostraremos algunos tips de profesores de la Universidad de Navarra. Sentido de pertenencia a un grupo. Las tutorías de grupo del profesor Germán Ramos de la Escuela de Arquitectura sustituyen el despacho del profesor y la resolución de dudas one-to-one one por espacios comunes. Sus alumnos preguntan por medio de la aplicación Telegram, una especie de WhatsApp pero que no requiere introducir el número de teléfono móvil y que, respetando la confidencialidad de los datos personales, facilita la participación abierta a todo el grupo. Lo mejor, la inmediatez en las respuestas, justo en el momento en que se necesitan, materializa el acompañamiento del profesor y facilita la comprensión en el momento. Los alumnos perciben que son los protagonistas de la enseñanza, por lo que pueden pedir al profesorado la ayuda necesaria para obtener la mayor calidad posible en su proceso de absorción de conocimientos. Para Ángela Rese, el sentido de pertenencia a una comunidad, al grupo de clase, es algo muy importante. Para ello, el equipamiento del aula juega un papel importante. En gestión de marketing, parte de los alumnos ocupan una silla del aula y otra parte se conectan por Zoom. Durante la clase funcionan dos cámaras, una que graba la zona del profesor y otra a los alumnos en clase. Gracias a la utilización de la Wacom y un portátil, en la pantalla se alternan las proyecciones de diapositivas, pizarras, etcétera, con la imagen de la parrilla de los alumnos conectados por Zoom. Así, se ven todos los alumnos unos a otros, se comparten los mismos elementos visuales y cuando se pide participación, todos los estudiantes escuchan a sus compañeros e intervienen sin problema cuando lo consideran conveniente. El profesor utiliza su iPad como proveedor, en tiempo real, de herramientas docentes variadas para dinamizar la clase. A primera vista, parece difícil innovar en la enseñanza de las matemáticas, pero la profesora Carmen Blanco utiliza en algunas clases el truco del Team Problem Learning. Una mezcla de dos conceptos, problemas y grupo. Dudas que resuelven los propios compañeros de clase. Después de que cada alumno visione en casa un vídeo con la teoría del ejercicio matemático, la clase comienza con la realización de un test mediante Sócrates para repasar conceptos y detectar aquellos no comprendidos en general. Y luego... En clases se crean grupos de tres o cuatro alumnos para resolver problemas en equipo. El Team Problem Learning es una metodología para favorecer el aprendizaje activo y efectivo en grupos pequeños de alumnos. Con ella se fomenta la participación, promueve la reflexión y adquisición de pensamiento crítico por parte de nuestros estudiantes, además de fomentar el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia a un grupo.